Querido antidisturbio, tú que ingresaste en el cuerpo de policía pensando que ibas a defender los derechos y libertades de los ciudadanos, impartir justicia y defender al oprimido, has perdido el norte a cambio de un puñado de dinero, oprimes al pueblo que debías proteger y lucha no solo por su libertad sino también por la tuya. Me gustaría saber con qué cara miras a tus padres cuando tus jefes han paralizado la subida de sus pensiones y les hacen pagar las medicinas y operaciones que necesitan. Me gustaría saber cómo les vas a explicar a tus hijos que estás ayudando activamente a destruir su futuro ya no representas a nadie, nadie te llama para pedir tu ayuda y nadie te respeta, porque tú le has faltado el respeto a toda la población, les has golpeado indiscriminadamente hiriendo al que juraste proteger y servir, has ayudado a echar a la calle a familias que han sacrificado sus vidas para tener un techo y todo, para servir como fiel perrito a unos mafiosos, que te usan de sicario para no manchar más sus manos de sangre, para generar miedo entre la gente y para saltarte a la torera todo lo que juraste cumplir solo por el interés de unos asesinos que no te respetan, que te utilizan para dar la cara mientras ellos sonríen en su despacho viendo cómo oprimis a la gente. Crees que van a contar contigo, pero cuando ya no les intereses te darán la patada y te joderán igual que al resto, no darán la cara por ti el día que metas la pata porque crees ser más que nosotros pero no te das cuenta de que eres un mero instrumento de esta élite. Tú vas a ganarte el desprecio de la gente cumpliendo sus órdenes y tú serás quien se lleve todos los palos porque ellos simplemente mirarán desde arriba disfrutando del espectáculo, como han hecho hasta ahora. Demuestra de qué madera estás hecho al igual que lo han demostrado tus compañeros del cuerpo de bomberos, funcionarios y médicos. No entres en el juego de la élite porque saldrás escaldado y repudiado por ambas partes y en el fondo de tu ser sabes que no te hiciste policía para esto y que lo que hace el gobierno con la población es injusto. Deja que tu conciencia te guíe para que puedas mirar a la cara sin avergonzarte a tus semejantes, no creo que a tus padres e hijos les haga gracia saber que vas dejando ciega, tu o en la calle a gente inocente. Eso no es ser policía.